¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go, Shiny Lock, bienvenidos al capítulo número 6. Y hoy, chicos, hoy necesitamos un Shiny, un Shiny como este Nidoran Macho. Me, me cago en San Pito. Prato. bueno, Nidorino, ni ¿vale? Nidorino. Ni Por favor, o sea, hay miles de Shinies en todas las rutas. Y no hay en, como primer Pokémon de ruta. ¿Por qué? Porque otro Shiny, un Macho. Ayer combatimos, bueno, ayer. <ríe> hace unos cuantos días combatimos contra contra Team Rocket. Y lo pasamos bastante mal. Dado hizo un papel impresionante. Eh, Luca creo que no participó, pero ahí estaba. Albi súper bien. Tommy ahí ahí. Pero, joder. Eh, necesito un, un Shiny. Uno. Solo pido uno. Me cago en mi vida. Eh, que, que estamos cojos. Estamos cojos. Fijaos. Dado ya está cancelado. Luca un nivel más y cancelado. Así que abrimos la caja Pokémon. Y vamos a quitar a todo el mundo, a todos, a todos los que no sean Shinies fuera para que no se me extra leveleen extra, extra levelen. Sí, lo, lo he dicho bien, ¿vale? Y vamos a ir a curar y, y a mentalizarnos de que de que este juego no nos quiere otro Shiny, tío. Es una broma, ¿Me, me, oh, me están vacilando, tío, en mi cara. Y cuando llega una ruta nueva, no, no hay. Hoy podemos capturar encima de Ciudad Celeste, así que allá vamos. Ruta 4 Ruta 4? Espera, esto ruta nueva Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera Que igual capturamos aquí, eh Ruta 4 Montemun Ruta 4, no No Oh, sí, sí, espera Sí, sí, sí Vale, vale ¿Por qué pone aquí ruta 4? ¿Por qué pone aquí Vale, pensaba que era la misma que el otro lado del Montemun Pero no Es, es Es la nueva Vale, vale, vale, vale Podemos capturar aquí Ojo Ojo Que se viene por favor, puto Shiny, por favor. Por favor, eh. Vale, eh. Podemos capturar en la hierba que hay aquí, a la izquierda. Vale, vale, vale, vale. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por, bueno, aunque no sea Shiny, va a ser una buena captura. Confiamos, confiamos. Estamos confiantes. Estamos confiantes. Vale, cinco pokéballs que nos vienen. Cual picha al culito para poder capturar en esta ruta. Aunque tenemos super bolas. No muchas, pero tenemos también super bolas. Vale, la, la hierba está aquí abajo, ¿vale, chicos? No vemos nada. 3, 2, 1. Primer Pokémon de... Un Firou Un puto Firo. Un puto Firo. no, Firo. Firo. Firo. Firo. Te vas a ir, no te puedo capturar, no te puedo capturar Vale, pues te jodes, te jodes Tío, si te piras, te jodes, no te puedo capturar Primer Pokémon de ruta Ahora sí, por favor, que sea Shiny, por favor Por favor, 3, 2, 1, vamos a poner... No, tío, un Kabutops, un Kabutops no Shiny, tío Un Kabutops no Shiny, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los no Shinies, tío? Es increíble. Bueno, Kabutos es un Pokémonazo, eso hay que decirlo. Nivel 12. A ver, Kabutos, vale, apuntamos. No, no, no, no, no, no, no. Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve. Colócate en el centro. Colócate en el centro, compañero. Bueno, ahí. Este juego me vacila, tío. Este juego me vacila. Vamos. No, tío, no puedo, no puedo apuntarle con esto, ¿sabes? Voy a gastar. Voy a echarle una valla a frambu por el que dirán. Ahí está. Ahora, ahora. No te muevas. Vamos. Vamos, oh, eso era un excelente Casi, casi, casi Uno, dos, tres Vamos Kabutops atrapado yeah, yeah, yeah, yeah. Vale Vale, mote que se va a llevar este Kabutops Vamos a ver primero qué tipo es, por curiosidad Ahí está, llevamos un Kabutops Evolución, esto está bien Hielo siniestro, madre mía lucha Madre mía lucha Nos va a abrir el ojete eh, siniestro otra vez, hielo no está mal Es un rápido nadador gracias a su cuerpo esbelto Con las garras de despedaza a las presas que atrapa para absorber sus fluidos Muy bien, Kabutops unido al equipo Y vamos a ver qué ataques tiene y ahora le ponemos un mote, ¿de acuerdo? Eh, Firo, te jodes, te podía haber capturado Pero como no te has dejado, pues pues ya está, pues Kabutops es lo que hay Sin ninguno es Shiny, me cago en mi puta madre Vale, a ver, ataques Doble ataque, beso amoroso otra vez Increíble esto, potencial ataque especial, tío. Pero alguna vez me saldrá una habilidad buena. Ataque aéreo que es basura y pisotón que es basura. Pero doble ataque. Bueno, ataque aéreo no es basura, pero es en dos turnos. ¿No? Creo que sí, sí, dos turnos suele ser crítico a los cientos de potencia. Buf, buf. No sé, no sé. Ahí está ese doble ataque que está guay porque puede envenenar. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, no está mal, no estoy, no estoy para nada descontento con este Kabutops, que está cancelado, así que le, le quitamos de aquí Bueno, primero vamos a ponerle un mote, ¿vale? Voy a buscar en el capítulo de ayer, que, que hay que buscar, a ver, eh, no lo tengo por aquí, ¿verdad? O sí, o no, o no, o sí, no, no, vale, pues bueno, lo tengo que buscar, dame un segundo, dame un segundo Joder, tenía que haber preparado esto, hermanos, tenía que haber preparado esto A ver, Kabutops, voy a ir poniéndolo del mote, aquí... Cambiar mote Y vamos a ver, capítulo número 5 Preguntamos Si pudieras a... crear un Pokémon legendario ¿Qué tipo sería y qué animal? ¿En qué animal estaría basado, vale? Pues a ver, voy a ir bajando por aquí Y el primero que me encuentre aquí está Rambo H, capitulazo eco ¿eh? Pues como idea de legendario sería tipo fantasma fuego Y un animal, para representarlo Un lobo <risas> Un lobo tipo fantasma fuego Eso Sería brutal, eh, o sea bueno, ya soy un lobo de tipo fantasma, no me lo imagino, pues imagínate de, de fantasma fuego, ¿no? O sea, brutal. Rambo, enhorabuena, te llevas el mote de este... de este pokémoncillo pequeño, bueno, pequeño no es, es bastante grande, de hecho, este Kabutops, que oye, tiene buena pinta. Lo malo es que lo tenemos que dejar también en el puto PC. Vale, lo dejamos, lo retiramos del equipo... Vamos a, eh, a curar, lo primero de todo Tío, aquí había un puto cubón Shiny Lo he visto antes, tío, lo he visto antes Es que no hay Shinies ¡Es que no hay Shinies en este juego! ¡No los hay! Ibi, déjame en paz, que eres muy pesado, tío Eres muy pesado Agito el puto mando y ya estás ahí, dándolos dando, dando la nota A ver Vámonos Vámonos, hermano, al centro Pokémon Se laguea un poco Y... Oh, what? Vi... No quiero saber nada de la fuente, tío Déjame en paz, déjame en paz No quiero perder tiempo, curemos a nuestro equipo Pokémon Un poco de Ecofanta Para variar, curamos, claro que sí Y nos queda ver eh, Si el Bulbasur que nos da la tía esta Es Shiny o no es Shiny O es un Bulbasur para empezar Porque si es un Bulbasur no vale Si es un Bulbasur no vale, porque no sería random Pero si es otro Pokémon Que sea bueno, por favor <risa> Eh, sí que valdría Así que, así que, vamos a comprobar Qué nos entrega esta, esta chica de aquí ¿Era aquí, no? ¿Era aquí o era arriba? Hola Sí, era aquí, vale, está la chica del Bulbasur Hola señorita, me encargo de cuidar A los Pokémon que hayan resultado heridos con este Bulbasur, por ejemplo, que ya está completamente recuperado Ahora querría encontrar a un entrenador que haya capturado Muchos Pokémon y en quien pueda confiar para que lo colme de Atenciones, uah Muy bien, uah, ¿te importaría decirme Cuántos Pokémon has atrapado hasta ahora? 35. ¡Wow! Pues ya que estás aquí, ¿serías tan amable de llevarte a este Bulbasur para que vea mundo? Sí. Gracias, cuida de él. Ha recibido un Bulbasur. Es un Bulbasur, ¿no? Confirmamos Bulbasur. Ah, ¡Es un Bulbasur! ¡Oh! ¡Farfetch! Vale, vaya puta mierda. Vale, pero es un Farfetch. Veneno psíquico. ¿Qué pasa con el psíquico? Vive cerca de cultivos de puerros. Como estos son cada vez más escasos, se cree que el número de Farfetch también ha disminuido. No me extraña. ¿Quién coño quiere un Farfetch, sabes? Veneno psíquico, bueno, bueno, vamos a ver qué ataques tiene, por curiosidad, y a ver a qué nivel está Vamos a ver, vamos a ver, nivel 12, tío Están todos cancelados, tío A ver, Farfetch, enséñame qué tienes Curiosidad, día de pago, descanso, atizar, pulso, dragón Pulso, dragón, es atacante especial, bueno, eres físico, tío ¡Puta mierda! No nos sale ni un Pokémon. Bueno, más que Albi. Vale, pues vamos a dejar en el PC, por supuesto. Eh, Farfetch, lo siento, te vas a tener que quedar aquí descansando. Retiramos del equipo, claro. Y metemos al señor Fredopedo. Y al señor eh, Luca, ¿vale? Que estos sí que pueden luchar a día de hoy. Tenemos un equipo de cuatro con el que enfrentarnos ahora al puente Pepita, este que tenemos aquí arriba. Con un poco de suerte, minuto 8 de vídeo. Va a estar ahí, ahí Podremos llegar al parte norte Y capturar más Pokémon, cosa que Podría ser Que sí, podría ser que no Podría ser eh, que la vida sea dura Y no lo sea, vale, o sea, no, no sabemos nada ¡Oh, es verdad! ¡Había combate! ¡Había combate contra este pavo ¡Se me olvidaba! Se me había olvidado Por completo ¡Oh! Va a tener 6 Pokémon Va a tener 6 putos Pokémon A 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Por el culo, tela, incu Nidoran, hembra Vale, bien, bien Esto está bien, esto está bien, esto me gusta Esto es sexy Terremoto, terremoto a muerte Chicos, voy a hacer terremoto, nivel 13 Bueno, por lo menos, no ¿Eh? He dicho terremoto, no chupavidas, me cago en San Pito Pato Pero bueno, chupavidas también está bien, a ver qué onda le quita ¡Oh! ¡Wow! más de la mitad de la vida, estupendo Estu Bomba lo doy No me veneres no me envenenes, no me envenenes Es una puta broma, tío Es una broma, tío Chupa vida, recuperamos algo de vida ¿Qué hablas, tío? Un bomba lo y me envenena, ¿pero qué es esto, tío? ¿En serio qué es esto? ¿Qué puta suerte es esta, tío? Albi envenenado para todo el combate Ahora combate dificilísimo, tío yo alucino, tío Yo alucino Vale, Hitmonlee Cambiamos de Pokémon, por supuesto <risa> Vamos con Abra, tío Y voy a hacer, eh, Beso amoroso A ver si puedo curar a... A ver si puedo curar a Albi Joder <risa> Empezamos Genialítico este combate Genialítico A ver, Hitmonlee Será más rápido que... Shiny ¿Serás más rápido que mi Abra? Pues veo, que Hit... veo que este chaval sí que tiene Shinies A ver, beso amoroso Vamos allá es más rápido, es más rápido Derribo, ¡lo falla! ¡Lo falla! Lo falla, tío Falla beso amoroso Vale, cuidado con el derribo, eh Que nuestra defensa física no es para tirar cohetes Vamos con Luca ¿Qué tienes tú, Luca Reflejo, amnesia, lanzarrocas, llamada, vamos con Luca tío Me la juego, tío A ver ese derribo Es que no me quiero, no quiero que me mate, tío Manda cojones que haya falla el beso amoroso, tío qué, qué, qué, qué tiene un 5%? Me con mi vida, derribo Uh... Madre mía lo que quita este hit, mole. Uf. Uf. Antídoto, Ant no sabía que tenía antídoto Pero Iba a usar una poción Antídoto, antídoto, lo siento, Luca O sea, si tienes que morir, me da igual, tengo que recuperar a Albi de ese veneno que me iba a joder todo el combate Derribo, ya está, vale, Luca, lo siento Tío, lo siento, en serio, lo siento Causa mayor, causa Puto mayor, vale, derribo, tío Oh, derribo. Eh, uh, Albi chupa vidas. Albi chupa vidas. Que recupere un poco de vida. El derribo, yo creo que no va a ser muy fuerte. Así que podemos aguantarlo. Vamos a ver. Hitmonlee. Soy, soy una evolución, ¿vale? Derribo, ¡lo falla. ¡Pam, pam, pam, pam! Chupa vidas. Ahí está, le quita. Le quita, le quita. Claro que si recuperamos toda la vida, puede ser. O si no, toda, prácticamente toda Vale, viene ese derribo fallado Nos ha venido de puti Madrid Otro chupavidas, sí, otro chupavidas Porque igual me golpea ahora, ahí está Me golpea que no me quite mucho Vale, vale, vale, te lo compro, te lo compro Chupavidas y Hitmolly debilitado Dos de cinco, chicos Dos de cinco, vamos Bien, nos ha matado a uno Ha sido causa mayor, ese veneno me hubiera destrozado Todo el combate, lo sabéis Sois conscientes Joder, tío, mueren los Pokémon como si fuera esto Coca-Cola, en serio, de verdad. A ver, eh... Kangaskhan. Kangaskhan. Kangaskhan es un Pokémon tocho, eh. Pero... Eres muy rápido, tío. Un tóxico... Un beso amoroso no estaría mal, ¿eh? Pero es que, fijaos la defensa que tiene Fredo, eh. Un ataque jodido de... Un ataque jodido de Kangaskan. Y a tomar por culo, eh. Me lo voy a jugar, tío. Me lo voy a jugar. Voy a intentar meterle el tóxico, yo creo, eh. Tóxico o beso amoroso, tío. ¿Cuál es mejor? que es mejor? ¿Tóxico o es amoroso? Una pena no ser en directo esto, chicos ¡Mega Kangaskan! ¿What? ¿What? No me había dado cuenta ¡Mega puto Kangaskhan! ¡Hala, la la la, hala! Dime que no golpea dos veces Dime que no golpea dos veces A ver, eh, abra Madre mía, voy a perder el capítulo entero aquí, tío Con este combate, si no pierdo el loque A ver Enséñame descripción Vale, quiero ver cuánta probabilidad tiene beso amoroso 75 Y tóxico 90 Sí, pero el beso amoroso es la puta clave Bueno, vamos a hacer eh... Ya hemos fallado un beso amoroso Tóxico Vamos con tóxico Tóxico, tóxico, hoja afilada, madre mía, me mata, me mata, tío. me va a matar, me va a matar ¡Cuatro PS! Tóxico, no la fre. Es tipo acero Es tipo acero ¡Esta es la suerte de mi loque, tío! Vale, hoja afilada, no puedo sacar a Tommy, es tipo agua Albi Albi lo tiene que aguantar esto medianamente bien, madre mía Madre mía, menos mal que no golpea dos veces Menos mal que no golpea dos veces, que no hay habilidades en este juego ¡Es increíble! A ver Cangascan, hoja afilada. No sé, no hagas crítico, no hagas crítico. Vale, vale, hoja afilada. Es hoja afilada, es hoja afilada, qué es hoja afilada, vale. Es tipo acero. Patada baja. Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Lo aguanto. ¿Creéis que lo aguanto? Todo sea por darle una patada baja o un chupavidas. ¿Qué es tipo acero? No sé, no, sé la, no sé la tabla de tipos del bicho con el acero, ¿eh? Voy a hacer patada baja, chicos Kangaskhan es un Pokémon pesado Vaya, vuelo, aguántalo, Albi ¡Aguántalo, Albi! ¡Aguántalo! ¡Lo aguanta! ¡Sí, lo aguanta! ¡Ahí está, patada baja! ¡Y! ¡Neutro! ¡Es puto neutro! Vale, va a hacer vuelo, supongo Así que vamos con poción Ahí está, esa poción Curamos a Albi ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este Kangaskhan, tío este puto Cangascan, tío Vuelo, vale Vale, voy a hacer chupavidas ahora, eh Para recuperar vida y no tener que usar pociones Chupavidas, va, va, va Vuelo, no me quita mucho No me quita mucho, no me quita mucho ¡Vamos! ¡Vamos, chupavidas! Ahí está, que se ha Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, neutro, neutro! Y le quita, le quita, le quita más o menos Le quita más o menos Bueno, bueno Bueno, terremoto Fuck, es que va a volar ahora, tío. Bueno, vamos con terremoto, tío. Pero va a fallar. Drenadoras. Drenadoras. Qué hijo de puta. Vale, vale, vale. El terremoto, terremoto, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. Vamos. Vamos. Sí. Sí. Es muy eficaz el tipo acero sin fallas No me acordaba de esto, joder. He pensado en patada baja. Me cago en mi vida. Vamos. Sí. ¡Sí! Megacangas, cantillo. Fredo quiere aprender maquinación. Esto es la pene. Esto es la pene, fuera mago. Madre mía, madre mía, abra, como consigas un ataque de tipo especial, poderoso, vas a ser medio dios. O sea, medio dios. Qué pena no sea Shiny, tío, qué pena no sea Shiny ¡Sandlash! Dos Pokémon le quedan todavía, eh Vamos con, vamos con, con Tommy, tío Que está toda, a tope de vida Vamos a tirar un poco de pantalla humo Y a relajarnos, tío Vamos a, a ver si nos podemos relajar, también te digo, eh A ver si nos podemos relajar Qué combate, chicos Qué combate, el terremoto se, Soy gilipollas, tío, se me había olvidado el terremoto Sandlas, vamos a ver A ver Sandlas. Shiny, 13, nivel 13 Pantalla de humo, vamos allá Es más rápido, puño hielo, soy tipo agua Soy tipo agua, vamos 5 PS, esa pantalla humito Que me está dando la vida en este loque Madre de mi vida, madre de mi vida hermanos Joder, ese hoja afilada, como lo ha aguantado Nuestro Abra, es Dios Es Dios en la tierra Vamos lenguetazo, puño hielo lo falla No le afecta el lenguetazo Es tipo normal, pues demolición, te vas a cagar te vas a cagar, hermano, puño hielo Me da, me da igual Me da igual, ahí viene tu demolición Se viene, hermano ¡Pau! Uy, le quita poco, eh Le quita bastante, poco, ¿cuánta defensa tienes, compañero? Lo falla, lo falla Este Sanlas va a morir Este Sanlas va a morir Claro que sí, Res respiro. respiro Tiene respiro Pues ojo, eh Porque no le quito más de la mitad de la vida, eh Ahí está eh, vamos a hacerle pantalla humo porque va a hacer respiro. Respiro, este Pokémon va a ser pesado. Así que está bien meterle aquí. Aquí la pantalla de humo, eh. Para que falle todo lo posible. Y luego ya con los respiros, pues sea una cuestión de pepes. De fucking pepes, demolición. Demolición, ahora sí, puño lleno lo falla, claro que sí, demolición. Para que no nos vaya quemando, ¿entendéis? Va a hacer respiro, supongo Voy a probar otra vez Demolición, por si acaso Pero respiro, perfecto ¿Cuántos P.P. tiene respiro? ¿Cinco? tendrá 5 cinco lleva tres Nosotros tenemos más P.P. seguro Así que por eso no hay que preocuparse Ahí está su Demolición A lo mejor ahora no lo hace, o sí, sí lo va a hacer, ¿no? ¡Puño hielo! ¡Lo falla! ¡Demolición! ¡Y sandlas al carrer! ¡Vamos! Le queda un Pokémon, chicos Un Pokémon ¡Oh my God! Todo el puto episodio de este combate Ahí está, subimos a nivel 10 y 7 Tommy va a ser clave, chicos A pesar de que solo tiene ataques físicos Va a ser clave porque Albi sube muy despacio Muy, muy despacio Va a sacar a Drowsy Drowsy, ¿qué tipo es, tío? Nunca me acuerdo de esto Es psíquico, ¿no? No, veneno agua Veneno agua ¿Tengo algo para el veneno agua? No tengo nada, ¿no? Porque Albi... Bueno, sí, tengo, tengo terremoto tengo terremoto de Albi. Oh, se... bueno, tengo que acabar también con, con Fredo. Bien, tengo con Tommy. Pero bueno. Eh, vamos con Albi y terremoto, por supuesto. Por supuestísimo. Y Drowsy, amigo. Yo te Shiny. Shiny. Fucking Shiny, nivel 13 también. Y te vas a llevar un terremoto. Que se va a cagar la Perry. Ahí está. Drowsy debería morir en un solo golpe. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Lo fucking tenemos... Uh. Si el anterior pensaba que era el mejor combate, este ya, este ya es top. Malditamente top. Uf, uh, uff. Uh. Inspirar, inspirar, eso, eso. Inspiremos. Espiremos, perdón, estaba recordando la compostura, esto no es propio de mí. Verás, te cuento, se supone que aquí cerca vi un Pokémaniaco muy famoso Así que decidí entrar porque pensé que igual tenía algún Pokémon raro o algo así Pues, pues, no te, vas a, no te vas a creer lo que encontré En lugar del Pokémon el Bill ese, me encontré un Pokémon que habla como si fuera un ser humano Qué mal rollito, yo me piro, será mejor que no entres ahí Pobrecito, este chico se ha quedado traumatizado con, con Bill. Yo lo entiendo, eh, yo lo entiendo, vamos a curar, obviamente y vamos a dejar al pobre, al pobre Drowsy. <risa> pobre Drowsy, tío. Drowsy, hermano, has durado poquito, ¿eh? Bueno, has durado, has durado, al menos has durado más que Voltor, también te digo, ¿eh? Era una baja necesaria, lo sabéis, lo sabéis. O sea, obviamente. Retirar del equipo, ahí está. Y tenemos el team, el team épico, chicos. El team épico. Ahora mismo no tenemos nada más que a Dado. Podemos usar a Dado. Es terrible esto, eh. Esto de ir quitando, poniendo, subiendo, bajando, me está volviendo maldita mente loco, tío. Loco, pero loco. Vale, minuto 22 de vídeo, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Mañana capturamos en la ruta de arriba, así que no os olvidéis de comentar en la pregunta, responder la pregunta del capítulo. También dejad un super like de compitro, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.